Y ahí le afectó, le afectó, hace mucho que no viene a la radio Entonces le afectó a salud, radial los, los parlantes ¿Cómo le va Emiliano Madio? Hola Karina Villa, <ríe> buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Feliz de estar acá de vuelta Bueno, me trajiste un invitado de lujo Sí, un invitado, un amigo eh, La verdad que se me pone la piel de pollo porque uno lo quiere mucho eh, Es un buen tipo y aparte es un, como decían antes, un, esos médicos que no hay maya Médicos de la hostia, como decían, ¿viste? Ajá. Así que te lo voy a presentar. Por supuesto, te quiero. Al doctor Sergio Damián Guglieri, pediatra <risas> neonatólogo. Un genio total. Que... Feliz día, doc. Muchísimas gracias, gracias por la invitación. Eh, Emiliano es muy generoso en sus conceptos. Eh, es cierto, nos conocemos desde muy, desde muy bebés. Eh, nuestra relación viene de nuestra vida porteña. En fin, soy muy amigo de su padre y de su hermano y de, de él, y este, bueno, la vida nos ha juntado nuevamente en Pinamar, uh -huh. en donde me estoy reubicando a ver cómo, cómo nos, nos va, en el mundo pinamarense, eh, yo hace ya un año que estoy trabajando en el hospital y ya me estoy instalando acá, así que bueno, visitando amigos, celebrando el Día del Médico, aprovechando la oportunidad para saludar a todos mis colegas, dejarles un fuerte abrazo, Ustedes saben que hoy los médicos estamos atravesando una situación muy compleja, sobre todo los chicos jóvenes que están en pleno proceso de formación profesional, con los nuevos este, decretos a, a punto de partida de los pagos de la, de la, de la formación médica, y, uh -huh. y esto está muy, muy complicado, así que los invito a que no decaigan, que sigan en su lucha y, este, y que sigan abrazando la vocación, porque el tema de la medicina no es la medicina, son estas cosas que están alrededor de la medicina que hace que uno este, tenga tenga poca ganas de seguir adelante. Tal cual, y que se tenga que ocupar de cosas que no deben ocuparse, ¿no? Porque realmente el médico, se necesita muchos médicos, pediatras, vos decías, ojalá te instales acá en Pinamar y te quede definitivamente, necesitamos médicos pediatras. No solo esto de lo que está pasando ahora con los médicos, sino también... Esto del, del mal uso, ¿no? Que, que algunos médicos están atravesando por estos juicios que le hacen, mala praxia, y, y no quieren tocar a los chicos, que Nada. hay malos y buenos, ¿no? Sí, Pero... hay, ¿no? No sé si malos, yo no sé si malos. Y uh -huh. eh, yo creo que el médico es un tema de formación, hay mejor formados y hay menos formados. Eh, yo soy un convencido por la formación que uno tiene de tantos años trabajando en salud que... A los chicos lo tiene que tocar el pediatra. Eh, salvo que estés en un lugar inhóspito donde no haya pediatra y haya, un, haya médicos generalistas que no te quede otra, entonces el médico generalista tiene una formación, de, decime si me equivoco, pasa por pediatría, no la sabiduría de un médico pediatra, no los conocimientos de un médico pediatra, pero en lugares como Pinamar, GES, Magariaga, la Provincia de Buenos Aires en general, eh, yo creo que debería haber eh, el pediatra. Lo que pasa es que hoy por hoy Sergio, eh, si me equivoco, eh, no están siendo muchos médicos pediatras, ¿no? ¿no? Y aclárame algo, vos sos pediatra neonatólogo, hoy la formación es igual, está dividido pediatría y neonatología, ¿cómo es? Bueno, yo tengo 30 años de médico, cuando me tocó formarme, primero había que hacer una residencia de 4 años de pediatría, y después de 2 a 3 años en neonatología. Gracias a Dios, los planes fueron... Eh, se fueron modificando y ahora eh, viene con una formación mixta eh, en donde salís pediatra y neonatólogo. Pero cuando yo arranqué en, la, en aquella época, tenías que ser eh, pediatra primero y neonatólogo y después. Ahora la formación no, son cuatro años, Ajá. son dos de pediatría y dos de neonatología. Ah, bien. Eh, pediatría es una, es una, es una este, especialidad, no, no que tiende a desaparecer, sino que tiende a cada vez tener menos cantidad de adeptos porque el cerebro no está nomenclado. Y este es el gran problema. Nosotros dependemos de nuestro cerebro, no dependemos de un aparato de un enchufe a 220 en donde yo pueda definir la resolución de conocimientos, eh, en donde es posible que las especialidades eh, quirúrgicas o las especialidades este, por imágenes y demás, estén mejor posicionadas hasta que a alguien se le ocurre cuánto vale tu cerebro vamos no. a nomenclar tu cerebro. Eh, entonces, las especialidades potencialmente clínicas, por una cuestión de sostén económico, futuro del de, de profesional, tienden a, tienden a tener cada vez menos adeptos. De hecho, eh, vienen sobrando vacantes en las residencias en los últimos cinco años de forma realmente muy, muy importante, y pasa por una cuestión de estas características. Sí, pero perdóname Sergio, aparte, eh, uno... Habla por la experiencia, ¿no? Después de tantos años, no es lo mismo una presunta mala praxis por un chico, un neonato un, un pediátrico, que por un adulto, ¿no? Si bien el, el, la mala praxis, la presunta mala praxis está, las, el castigo, digamos, no es, no es lo mismo. ¿no? A, lo, a lo mejor no es lo mismo el impacto. Mala praxis es mala praxis. Estamos, claro. de, acuerdo, claro. estamos claro. de acuerdo. Lo que modifica, sí, es, es el impacto. ¿no? Es más rigurosa la igual de los ¿no, chicos. El, el impacto es muy. Es muy mucho más relevante por la calidad de paciente ante la que estás ahora me gustaría apuntar como comentario trascendente que nadie anda por la vida este, intentando de ejercer mala praxis no. con los chicos y por el estilo. lo que pasa que este, entre la falta de formación la falta de médicos el empirismo todo encierra para el problema todo, claro. sí. todo, todo cae o encierra en una situación de estas características y hay un grave problema que no solo es la falta de médicos en formación por una cuestión económica y demás. A mí lo que me impresiona es que no hay control. No hay control. Este... ¿Y cuál sería el control al que te referís? Y yo me refiero básicamente a demostrarme mediante documentos pertinentes en qué situación estás. Esto es muy claro. Este, si sos médico o no médico, si te fundamental, recibiste. Fundamental, ¿Eso también piden la, la documentación? Hay quien sí y hay quien no. A veces ante el estado de necesidad hay algunas cuestiones que no se piden. Pasan y se cubre el espacio y adelante con los faroles. Este, esta es la cuestión. Esto sucede en todos lados. ¿eh? No sucede solamente en Piedra el... Esto sucede en la Provincia de Buenos Aires. Sucede, sucede en Capital Federal. Es Está la falta profesional. Es tan impresionante. Tan impresionante que bueno... La oferta se la dan al mejor oferente, digamos. Claro. Este, pero me parece que el control está muy flojo. Sí, estamos teniendo, Sergio, también una camada nuevamente, como la década del 90, de eh, médicos extranjeros, ¿no? La extranjerización, la extranjerización de la medicina es una cosa <coughs> impresionante. Mirá, te voy a ¿Qué a dar... pensás de eso? No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo para nada. Mira, Yo trabajaba en el hospital de González Catán, estuve tres años ahí. Eh, durante este, estos tres años, cada vez más el crecimiento de médicos extranjeros que vienen en formación en detrimento de los nuestros, que muchas veces se quedan afuera porque no hay espacio, porque la formación de médicos extranjeros, de, de, la, la forma de ingreso es distinta que las nuestras. Hay convenios diplomáticos y hay convenios con las embajadas y demás, en donde la cosa está más, es bastante más desfavorable. Eh, y hay espacios en donde vos te bajas de tu auto y poco menos te piden el pasaporte para entrar al hospital. Este, y la formación de este, los médicos que vienen en, de Latinoamérica tienen un estatus quo bastante particular. Este, porque ellos son los médicos y son intocables. Parecería que tuvieran un, un, un título de inmunidad este, pública y social. claro este, Muy maltratadores muy maltratadores a los, profe a los, a los pacientes eh, ustedes saben que nosotros tenemos una comunidad muy vulnerable donde hay que sentarse a conversar distinto sí, claro. no dar sobreentendido absolutamente nada eh, ser respetuosos eh, ser pacientes no pa ser pacientes en cuanto a la paciencia a, a que la gente no se te levante de ahí hasta que no entendió de qué se trató eh, yo no estoy de acuerdo de ninguna manera, eh, porque además este, vienen a formarse, se van, no se quedan, eh, se van con todos los títulos y los honores, y nuestra gente sigue, sigue en una situación de desamparo importante, eh, y como había la publicidad hace muchos años, ¿no? primero lo no nuestro, primero lo no nuestro. Eh, si, no hay lugar a punto de partida de nosotros. Bueno, después hablamos. Ahora, también es cierto que al argentino no le gusta trabajar demasiado. ¿no? Entonces, en todas las áreas. Entonces claro. se transfiere sí, en sí, claro. se transfiere esta responsabilidad hacia otros lugares, a ver si me pueden resolver el problema o no. Eh, no estoy de acuerdo de ninguna manera, a no ser que haya un cupo determinado. Que, que Pongámosle 10 a 2, 10 a 3, pero ni, no 10 sobre 10. Claro. ¿Se entiende cómo es? son? Sobre todo los hospitales de la provincia de Buenos Aires donde se, se carece absolutamente de esta vuelta. Bien. Bueno, vamos, esto es la realidad de los médicos de hoy, ¿no? De, de este diciembre de 2019. Pero el Día del Médico se celebra y él lo va a explicar muy bien. Sabía que era por la fiebre amarilla. Contame qué pasó. ¿Por qué se celebra el 3 de diciembre? Primero preguntame si yo me muriese volvería a ser médico. Volvería a ser médico y pediatra. Este, Eso está bueno. Médico y pediatra, este, con mejores expectativas. A, a bueno, futuro. pero yo te voy, decir, te voy a decir una cosa, Cari. Eh, yo trabajé, nosotros trabajamos muchos años con Sergio. Uh -huh. Y hemos sacado pacientes... Nosotros nos caracterizamos siempre por tener buena complejidad en las ambulancias y muy buenos profesionales médicos. Y uno de los mejores que hemos tenido fue Sergio, ¿no? Y hemos sacado pacientes que en la clínica estaba como el logo nuestro así azul y lo hemos y Sergio lo ha dejado rosadito y lo trasladamos no una calidad médica entonces lo hace con una pasión aparte viste que él te dice que es la, la, la medicina no es uno más uno dos es una carrera humanística la, la medicina bueno y él es el creo que es uno de los estándares uno de los pocos médicos que queda con la pasión que tiene él no de la de Neonatólogo, ¿no? Y ya Pero lo ahí... dijo todo, volvería a nacer y sería médico ahí y pediatra. Antes de seguir, lo que uno tiene que primero ser un agradecido es a sus maestros, ¿no? Claro. A sus maestros, a, a sus mentores, a sus... ¿Quién fue tu maestro? Mira, yo me formé en el Hospital Durán, en Capital Federal. Hice mi pregrado y mi posgrado, este, tanto en pediatría y neonatología, en el Hospital Durán. Y yo tengo que agradecer al doctor Raúl Rubinsky, al doctor Oscar Machado, al doctor Ricardo Dalamón, a la doctora Carmen Becchiarelli, al doctor Luis Prudent, eh, que me enseñaron del primer día hasta el último todo lo que sé hoy y que me facilitó este, poder llegar a, a la gente como llego. Eh, yo estuve toda mi formación en el Hospital Durán, estuve 23 años en la neonatología del Sanatorio Tamendi, en Capital Federal. Eh, y hay que ser agradecidos y hay que ser hay que reconocerlos este, en vida este, la, la, la capacidad, la paciencia, la tenacidad, eh, a aprender que no hay lugar al error, aprender a ser este, obsesivo, aprender a ser muy cuidadoso, aprender a ser muy respetuoso. Pero sobre todo lo que te enseñan es eh, un, un punto que dejó el doctor este, el gran mentor de la pediatría moderna en Argentina él decía acompañar siempre curar a veces a veces no podemos curar lo que no podemos hacer es soltarle la mano al paciente mm, qué linda frase te la robo ¿eh? tuya <risa> eh, acompañar siempre, curar a veces entendiste esto que son cinco o seis palabras, si lo no entendiste, no solo lo entendiste, lo pudiste volcar, después el camino se hace solo. Lo que no podés hacer de ninguna manera es soltarle la mano a la gente. Eh, nada, y le agradezco a mis maestros que han hecho lo posible y lo imposible porque uno esté en este, en este lugar, siempre han estado este, una mano en el hombro en el momento de flaqueza, este, descorchando un champán en el momento de grandeza. Este, pero primero para, para celebrar el Día del Médico, quiero celebrar a mis maestros. Qué bueno. Eh, hoy en... es generosidad. Sí, total. O, hoy... No y hoy en Argentina se celebra el Día del Médico a punto de partida de un médico eh, anglo-cubano, el doctor Stanley, que se, se dedicó a, este, a trabajar sobre la fiebre amarilla, sobre el fines del siglo XIX, la fiebre de la zona sudamericana y africana que la transmite un mosquito. La transmite un mosquito que se llama Aedes aegypti. Ay, qué difícil y se lo guarda. <risa> <risa> Pero no me lo iba a acordar. Sí. Mi regla nemotécnica es Egipto. Aedes ah, aegypti. Si sí, no, tampoco. Hay que tener muchas reglas mnemotécnicas porque después este bueno, y este buen hombre se dedicó durante muchos años a la investigación de que esta fiebre te se transmitía a través de un parásito que traía el mosquito el mosquito te traía, un virus, perdón el mosquito te picaba, te inoculaba un virus que te enfermaba de algo que se llamaba fiebre amarilla esto estuvo muchos años en stand-by porque en aquella época se pensaba que la transmisión de las enfermedades tenían que ver con qué saco te habías puesto si te habías puesto el saco de un tipo que estaba enfermo y en realidad esto no era la vía de contagio la vía de contagio había, se había modificado Después, los americanos, muchos años después, 20 años después, forman un comité de investigación a punto de partida de esta investigación de este médico, y bueno, ya esto ya no paró nunca más hasta que se logra la vacuna. En el año 1956, eh, a través del Colegio Médico de Córdoba y a través del de gobierno nacional de aquella época, se establece por decreto que el 3 de diciembre este, se celebraba el Día del Médico. Y una cosa rara en Argentina, porque siempre que celebrás algo es cuando ese alguien se murió. Claro. Sí. No cuando ese alguien nació. Esta vez no. Casualmente no, es el Opa. nacimiento este, de, del doctor Carlos Juan Finca y Bergués. Nacimiento, bueno, me A ver, celebramos el nacimiento de alguien que hizo algo por la humanidad y no, no que se murió. Hoy, hoy conmemoramos la muerte y entonces... A punto de partida, de la misma la vida misma, ¿no? Nació Perfecto. la vida misma. Que no hay muchos eventos que se, se, se celebre La vida se celebra, se conmemora la muerte claro, la alegría claro. de que haya vivido, que haya nacido este, esta eminencia, ¿no? Total. Eso es así. Y a que... punto de partida, se genera una vacuna, que es la vacuna contra la fiebre amarilla. Uh -huh. eh, quien esté pensando viajar a la zona epidémica, Brasil, sobre todo les comento que la vacuna no es efectiva hasta los 30 días que te la pusiste ya a los 10 días que te la pusiste empieza a haber reconocimiento inmune pero no especificidad ni sensibilidad, recién a los 30 días esta vacuna empieza a ser efectiva o sea que si te vas en enero y todavía no te vacunaste meterle pata porque estás afuera ya estás en el horno Sí. y hay que llevar un certificado de vacunación como que te vacunaste si no, no entras es dosis única, no se vuelve a repetir nunca más la inmunidad que da esta vacuna es de por vida y de acá en más en sucesivos viajes no te tendrás que volver a, a vacunar. Está bueno ese dato. ¿eh? Bueno, Sergio, muchísimas gracias. Feliz día nuevamente. Muchas gracias. Abrazo a todos mis colegas y a ustedes este, les agradezco tanta candidez y haber tenido la deferencia de invitarme. Muchas no, gracias. por favor. Bueno, bueno, un lindo broche para el Día del Médico. Gracias me por invitarme, Karina No, vos sos parte, gracias. Bueno, gracias. <risa> gracias por traerme al doctor. No, no, <risa> no, no me llevaste al doctor, me trajiste al doctor. Me gusta. Y viste que nosotros en Salud Radial tratamos de hacer estas, estas entrevistas que son muy ricas, ¿no? Tal cual. Bueno, chicos, muchísimas gracias. ¿eh? Hasta pronto. Hasta luego, gracias. Ramos este programa con el Día del Médico en honor a todos los médicos que dedican su vida por las personas que más lo necesitan. ¡Ya venimos!